A la una, a las dos, se voltean me salen y a las tres se fue, y a las dos, se no, pero es que los van a estar levantando las manos, último punto, se voltean, Objetivo. Ah, me, escuchen, escuchen. ¿Qué tengo que decir yo? Objetivo. objetivo. objetivo. Dale, señor, con la objetivo. tapa. De... Objetivo. Objetivo. objetivo. Sí, sí. Y objetivo 13 les pide que hagan grupos de 16 personas. Al frente, ocho atrás. Oigan, si que se que le traigan a un interés del carro. ¿Qué pasó? No sé, Ese este grupo, háganse acá, por favor, háganse acá. Mirando hacia allá. Ese grupo, vengan acá un poquito, por favor, acá a este ladito. Córranse un poquito más para allá. ¿Y ustedes por qué no participan? Corran un poquito ustedes más por acá, por favor. Aquí, aquí al frente donde está el caballero. Mira, mirando, mirando para acá. Mira, ¿sí? Mirando para acá. Sí, ¿No? Y sí, che, sí. acá. ¿Sí, ese grupo viene acá. Ahí Ah, tranquila, ya les no doy tiempo. Ya no tiempo. Ok, grupo número uno, levante la mano. Neue. Grupo número dos, levante la mano. No, pero con ese ella... ánimo. Grupo número tres gritó ¡Oh! más de que está guardado grupo número 5 grupo 4 un poquito más para allá y se que queden más aquí quiero se huitan espalda con la espalda vamos a ver quién gana este duelo pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. a la un... atención Deben quedar todos en la misma línea. Los ocho de adelante, los ocho de atrás. Pónganse acuerdo, Santi, se voltea. a dos. La las dos, a las tres. ¿Lléganos? ¿Lléganos aquí. Venga, háganme un favor, el hombre se la lastimado de la rodilla atrás. ¿Quién ganó? ganamos nosotros. Si alguno dice rojo, rojo, el otro verde, verde, amarillo, perdieron. Se para y pierden el punto. Si no se escucha claro el medio de transporte o el color, pierden el punto. Y vamos eliminando grupos. Empiezan con cinco puntos. ¿Qué grupo quiere empezar? Bueno, hasta ahí. ¿Qué pena les toque los no importa. Preparados, vamos a empezar. Eh, la profesora Gina, un color. ¿Amarillo. Amarillo. Eso me huele que son preferencias. ¿Ya se de acuerdo? a la una a las dos y a las tres blanco blanco blanco ¿Qué, qué, qué? ¡A pieza verde! ¡A la una, a las dos y a que vamos a ir! ¿no? ¡A qué, qué! qué barco, sí, sí! sí qué color? qué color? azul, azul! azul. Cuatro puntos a... Piensen a ver qué sucedió ahí, qué tengo que hacer. Empieza amarillo. Ah, no, perdón, rojo. A la una. A las dos. Y a las tres. Cuando yo diga ya, empiezo a correr el tiempo, no antes. van a organizar? ¿Pueden organizar? ¿Solamente? Organiza, Organiza. bien? ¿Quieres un legucio, tuvo la charina de vomitar, Jonathan ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! la está Estoy aquí con la quimar y la placa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, allá. Hay una pregunta que me hace una no, y no, no, ¡Letra Van a tener 30 segundos a partir de cuando diga ya. Ya saben cómo se ubican, ya saben cómo se ubican. La palabra es. ¡Zambullirse! ¡Ya! me ¡Concederse! a todos al correo, no? Sí. Yo le mandé la solicitud al país. Sí, yo puse la solicitud hace hecho días la mandé. ¡Bien! nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Y! dónde están los votantes? Y esta es la letra, Y esta es la letra. Ya mi amigo acá. Ya Ya de el amigo. Ya me tan de mi c. Ya bu mi amigo. Ya de mi ¡Cierna, ya! ¡Cadigo, luciérgana! ¡Ey, ey, ey! para dónde va? ¡Ah, bueno! también? ¡Ah, no, no, siete, ¡Ah, 5, 4, 3, 2, 1. No si decimos No Sí. Ah, ¡No, la cambiaron, ¿sabes? tramposos! ¡No, no! cambiaron la X, no! ¿sabes? ¡Punto para los dos grupos! Sí, ¡No, no, no! ¡Aquí sí la cambiaron! ¿sabes? ¡Y vamos a la última! ¡Allá cambiaron la X! ¡Allá cambiaron la X, tramposos! ¡Oído! ¡Porque todo puede cambiar! ¡Oído! Es eso, ¡Academia Objetivo! Academia objetivo.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 cinco? Son cinco? No, es que ustedes ni se han dado cuenta si Muéstrenme las palabras arriba, la letra arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco comodines. 1, 2, 3, 4, 5. Academia. Objetivo. Academia Objetivo. Ok. Se quedan ustedes ahí quietos. 3D. 3D. 3D. 3D. 3D. 3D. 3D. 3D. La d d 3D. Se quedan, ahí en, quietos, D. se quedan ahí quietos 3D se no quedan ahí quietos 3D y no lo han entendido ¿qué les falta a ellos? 3D ah bueno, 3D ¿ustedes qué tienen? 3D Academia Objetivo 3D 3D 3D 3D Sí, con las letras tenían que poner 3D. Tres 3 tres y de último la de arriba. La R es, es objetivo, 3D, <risa> Claro, o sea, como no hay un 3, pues toca escribir 3. Atención, y no lo han cogido todavía. Falta la E. Y dije: Tienen la cierta deuda objetivo. ¿Y qué les falta a ellos? 3D. Nuestra. Bueno, muy bien. ¿Qué sucedió en esta última palabra? ¿Qué sucedió en esta última palabra? ¿Qué sucedió en esta última palabra? Atención todo. ¿Qué sucedió en esta última palabra? ¡Fuerte! Eso es lo que es Academia Objetivo 3D Una unión de familia ¿Listo? Para que lo tengamos claro Es una unión de cariño, afecto Amor y familia. Regálense un aplauso, por favor. Señorita Edna, Edgar. El próximo punto se lo voy al capitán que me entregue el alfabeto completamente organizado. Rápido, organizado.